Buenas y bienvenidos a... al PES 2020. Volvemos a, a donde nos habíamos quedado, ¿vale? Y nada, vamos a continuar con esta serie, que es una chorrada, pero bueno, yo qué sé, vamos a continuar. Llenazo, eh, llenazo para ver al Mirandés. Vamos a pasar de ronda, coño. Vamos a por ellos. Cita para sellar el pase. Una vista impresionante, capaz de dejarte con la, boca abierta. la No, empezamos mal. Dios, qué cabrones, tío, empezamos vale, mal. La primera en la frente tú. Vale, ten en cuenta por que tenemos a Mirandés, vale, de que es complicado realmente. <ríe> Joder. ¿Qué ¿Qué puta. Corte y ha salido con una exhalación... Es que le ha tocado, tío. Le ha tocado el pie al 5. No sé qué si es el 5, pero le ha cagado, ¿eh? Y Raúl, el portero, tío, le ha cagado también. Vale, se nos va la ventaja en 3 minutos. Vamos a intentar... Ha salido con todo el rayo, tío. Vamos, Raúl, coño. Ha salido con todo, tío. Jos de puta, tío. Ha sido una parada como cualquier otro, uh. eso te lo aseguro. Esto va a ser duro, esto va a ser duro, eh. A mí me ha parecido que es corner. En corte. Al ser dentro del área se la jugaba. La entrada. Oportunidad de gol. Estos son la hostia. Estos son. Mira es que son malísimos, conejo. Bueno. Malísimo, una no, hostia. ¡Un Macherano. Oh, vale, dale. Vale, Jefecito. Oh. ¿Dónde Macherano? Golazo, qué golazo. Míralo, míralo. Qué máquina. Vale. <ríe> ¡Jugadón, chaval! qué paré tú? Mucho <ríe> oh, chaval! ¡Vámonos! ¡No! ¡Ese adelantado, tío! ¡Ese era para adelantado, colega! ¡Dale! ¡Otra! ¡Vámonos, Biner! ¡Vámonos, Biner! ¡Pap! ¡No! Era buenísimo, pase, tío. Pase, pase, decir, la ah. Era buenísimo, tío. Me la ha fallado el vino el cabrón este. Casi, tío. Casi, tío. Se va fuera se acaba el Está presionando el rayo, eh. Muchísimo, tío está presionando un huevo. Y ya hemos empezado. No. Qué falta, tío. En un Gran intento. El disparo se va desviado a la izquierda. Un disparo con mucha colocación, pero no ha ido a puerta. Qué ¿Qué pasa, Dale. Oh, se ha quedado muy corta, tío. Era más larga. A ver, espérate. ¿Qué dices? ¿Se toca el balón? ¿Falta ataque? Ah, vale. Hoy oh, venga. Vamos, Sergi. Buah, esta es, esta es. Vamos, joder. Puta madre. Ah, bueno, Biner. <ríe> Si se la pone fácil a Wiener, de momento funciona, eh. Ya sabéis que esta gente viene de filial, ¿vale? Tanto Wiener como Hartington, o sea que... entre ellos son malos. Son malos, pero buenos. Tienen malas stats, pero porque son muy jóvenes. Rollo Vinicius, rollo Rodrigo, o sea. Qué pasaco, tío. Se la quería dar a Oemeng, pero he dicho nada, no, no, que marqué Viner, que para eso es el delantero. <risa> pues nada, los ponemos 2-1, tío. Bueno, 3-1 en el global. Vamos a, Vamos a por más, tío. ¡No! ¡Uh! ¡Qué par! ¡Larguerazo, chaval! A uno! A uno! ¡Corre, Begnon! ¡Dale! ¡Tropecito! ¡Dale! ¡Dale! Uh. ¡Dale, dale, jefe! ¡No! ¡Toma, jefe! sale bien, si le sale bien, sí, pero no existen las estrategias infalibles, eh, y esta tiene sus riesgos y bastantes, además. Me la juego, me la juego, que me haga la bacela. Uuu, oh, que grande Raúl, que grande Raúl. Vuelve, vuelve la portería, cabrón. Vuelve la portería, vale. Ah, que qué grande es, tío. Que grande, que grande es, tío. Muchos más recursos ofensivos, eh. Ya llega la ocasión. Vamos, Biner, coño. De la Sin duda han dado un paso de no sé si le puedo cambiar el. el dorsal, eh, a Biner, pero vamos. Paso de gigantes de mata gigantes, eh. Te lo digo. <ríe> máquina el tío. Vale, parece que sea fácil, ¿eh? Pero ya os lo digo que no, luego será muy difícil, tío. Luego será muy difícil. Y necesito que el marque y que se haga mejor, porque es que luego le voy a necesitar, tío. Le necesitamos. De hecho, si podemos conseguir que se haga un hat-trick sería perfecto, ¿eh? ¡Buen robo de balón y contragolpe! Toma. A ver qué se saca de la manga. Vamos al Meng. ¡Oh! ¿Qué dices? Faltaza, chaval. ¿Quién la tira? ¿Que la tire... ¿Que la tire Biner o qué? También la puede tirar Harry, ¿eh? Con Harry no ha marcado ninguno. Qué, bien, tío, es ¡Qué esturdo! La única forma de parar al rival, la verdad, fue mediante esa entrada. En esos casos, el Biner de Kale, la verdad... Es tío. pero más corta y, la, y entra, eh. No, vamos, Sergi, vamos, a Sergi, tío, pasan a la alternativa, Harry, Vinerazo, Vinerazo. Ah, me tenía que acercar más, tío. Qué cagada. Qué cagada. ¿Sabes qué pasa? Que no se me ha acercado para hacer la basela del portero, tío. No me ha presionado, tío. No me. Se ha quedado ahí aguantando. Dale. Dale, dale. La última, la última. Tenemos la última. Oh. Pues sigue corriendo, men, cabrón. ¿Ves no es que Harry es delantero. ¿no? Ya está. Pasamos de ronda, chavales. Uh. Primer escalón. Mira, viene el tío que imagina, tío. Sí. Ha sido un partidazo. ¿eh? Ha sido un partido. Los que bien con la Eso es muy... Uf, ha estado muy igual el partido, ¿eh? pero al final le hemos sacado ventaja. Le hemos sacado mucha ventaja, tío. Uf, qué máquinas, tío.